No es precisamente despejado el panorama que vemos, pero esta es la realidad de la que vamos a hablar ahora mismo con Robert Turiarte, que está con nosotros, diputado de Unidas Podemos. Robert Turiarte, ¿qué tal? Egunon. Egunon, Koldo, ¿cómo estás? Pues imagino que yo decía, ¿no?, que cogiendo ese símil meteorológico, que no vemos un panorama despejado. Por ahora, demasiadas, demasiadas nubes en el horizonte, ¿no? Bueno, si sí, me cojo al, al símil meteorológico de, de aquí, que estoy en Madrid, que he tenido que venir a a trabajar, que teníamos una reunión de la, de la Comisión de Asuntos Económicos, pues sería bastante más despejado. Pero sí, la, digamos que el clima, bromas aparte, pues el clima político no está, o bueno, el panorama no está, no solo político, sino en general social, económico y especialmente sanitario, pero bueno, pues hay toda una serie de circunstancias que que bueno, pues que en este momento pues la vida viene así, hay que tomarla como viene y las cosas pues no están en, en su mejor momento. Eh, a una comisión hoy de asuntos económicos, la verdad es que allí, pues no sé, me imagino que generará y entrarán muchas dudas, ¿no? Porque los ingresos están menguando, los gastos están aumentando y, y el futuro tampoco parece que sea muy esperanzador, habida cuenta de que de algún sitio habrá que sacar, ¿no? Bueno, eh, básicamente hay dos formas en las que podríamos salir económicamente de esta crisis. Una de ellas es sobreendeudarse con Europa, como, como se hizo en la crisis anterior, es decir, eh, acudir a, masivamente a deuda y deuda que además debemos de saber que no es mancomunada, con lo cual, con el tipo de euro que tenemos, que tenemos una unidad monetaria única, pero sin unidad bancaria, sin unidad fiscal. Eh, pues lo que nos trae ya lo conocemos. Y la otra posibilidad para mí es la posibilidad evidente y es lo que lo que plantea el Carrequín Podemos, es que a, que no suceda como hasta ahora, que el grueso de los impuestos carga sobre las salas de, de la gente trabajadora, de la gente que vive de una nómina y que también las grandes fortunas colaboren de en cierta forma a salir de esta, de esta crisis. Entonces eh, yo creo que, que el sobreendeudarse no es solución y que la única solución consiste en que aquellas personas que tienen fortunas brutales, eh, pues bueno, pues de, de alguna forma colaboren también a, a la reconstrucción del país y a salir de esta crisis. ¿Son interesados los mensajes que se lanzan diciendo que por mucho que se les suba los impuestos a los ricos, estos seguirán pagando lo mismo o menos, porque pueden y tienen capacidad de derivar y que al final pues esto lo va a pagar el común de los mortales? Bueno, todos los, todos los gurús económicos eh, que han fracasado completamente, todos los que hasta ayer nos decían que había que cargarse todo lo público empezando básicamente por la sanidad todo lo que nos han dicho que el Estado Social no se puede mantener que, en primer lugar, si hubiera que si hubiera que hacerles caso han fracasado completamente, si sus propias fórmulas son fórmulas fracasadas, ellos mismos han reconocido, hasta el propio Fondo Monetario Internacional ha reconocido que las bajadas salariales que promovieron en la década anterior que fueron tan brutales, que lo único que hicieron es contraer la demanda y e impedir completamente y retrasar ¿no? todas las políticas australizadas, todo esto se ha demostrado que es un fracaso completo todavía siguen insistiendo, no y siguen diciendo que no se puede cobrar impuestos a los ricos porque buscarán la forma de eludirlos bueno, pues habrá que, es decir, todo el mundo intenta, intenta eludir aquello que no le conviene, pero, pero de eso a garantizar que lo van a conseguir, y si supieran que van a conseguir eludir los impuestos ¿por qué se enfadan tanto digamos, estas personas cuando, cuando se les intenta cobrar impuestos como el resto de la población? ¿no? Si fuera tan fácil eh, evidentemente eludirán, evidentemente existen los paraísos fiscales evidentemente existen formas para intentar eludir, pero... También existe la ley, también existe el Estado y también existe y, y la autoridad debe ser para eso. Es decir, si la función del Estado no es la de evitar que la gente eluda las obligaciones que le corresponden, entonces ¿dónde estamos? ¿no? Quiero decir que estos llamamientos que hacen algunos gurús económicos eh, digamos, a la, al rechazo a la ley, a la resistencia a la ley, eh, me parecen, a mí personalmente me parecen muy tristes eh, y a dónde habría que ir es al fondo ¿no? y, y en ese sentido pues una persona puede ser de derechas pero empezando por el propio Papa hay personas que creen eh, que las personas que tienen fortunas inmensas tienen algún tipo de obligación respecto a la sociedad ¿no? Sí, lo que pasa es que es curioso, ¿no? porque incluso esas personas que muchas veces lo que abogan son por los mercados, cuando vienen maldadas, y esta es una de las ocasiones, todos se vuelven keynesianos, ¿no? todos quieren aquí que el sector público les salve, les saque del atolladero, aunque luego no contribuyan a él, como debieran, claro. Pues sí, pues ya hemos visto a, a toda esta gente ¿no? que durante décadas nos han estado diciendo que el Estado no tiene que gastar, que el Estado no tiene que gastar, que lo peor que existen eh, es el trabajo público, que los funcionarios públicos son todos unos vagos, que, que, que no sirve para nada la sanidad pública, que hay que privatizar, que hay que vender, que hay que vender, que todo tiene que ser gestionado por los fondos de inversión, que son fondos buitres al fin y al cabo internacionales. Eso es lo que nos han traído, ese tipo de residencias gestionadas de esa forma, ese tipo de sanidad gestionada de esa forma, entendida como un negocio, es lo que nos han vendido, pero tienen la desvergüenza, la desfachatez de haber estado durante décadas vendiendo eso y ahora diciendo lo contrario, ¿no? Que tiene que hay que gastar más, que hay que invertir más. Pero ustedes no nos han dicho que eso era una barbaridad. Pero bueno, eh, hay gente que no tiene escrúpulos y que no tiene que no tiene principios y que le da igual defender una cosa que defender la contraria, ¿no? Es decir, lo público, lo, el, el interés general es lo que lo que basa una sociedad civilizada. Una sociedad civilizada es una sociedad que no que no funciona sobre quien pueda. Mientras que estos grupos del nivel neoliberalismo, que nos ha dicho eso, ¿no? Pues, sálvese, ustedes compitan brutalmente, el que, el que vale tira para adelante y el que no nos da igual, nos da igual, ¿no? Entonces, eh, una sociedad que se despreocupa de la gente necesitada, una, una sociedad que no cuida, una sociedad que no atiende a los ancianos, que no atiende a las personas desvalidas, que no se preocupa por la gente enferma, ...que no se preocupa por la gente que carece de recursos... ...eso no es una sociedad, eso es un caos simplemente... ...eso es el anarcocapitalismo, ¿no? Y eso es lo que nos han estado desgraciadamente vendiendo... ...y practicando durante, durante muchos años... ...pero como bien dices tú, Coldo, efectivamente... ...pues pues es la gran contradicción, ¿no? ...de que quienes han sido los mayores enemigos de lo público... ...quienes han insultado todo lo que era público... ...lo han, lo han pisado durante, durante tanto tiempo... ...pues ahora nos están intentando vender... ...que por qué no se invierte más, que por qué no tal... ...que es culpa del, del último gobierno de turno... Y, en fin... Pues es, es lo que es la, es la triste sociedad que tenemos y por desgracia pues no todo el mundo tiene los mismos la misma capacidad de acceder a los medios y ni siquiera los mismos medios digamos para, para hacer política y para, y para luchar por sus principios no y hay gente que tiene mucho bombo y platillo y que tiene mucha repercusión y que y bueno pues todas las facultades de económicas pues forman economistas basados en estos en este tipo de principios que no son principios de solidaridad, de fraternidad, de comunidad, de pertenecer a una sociedad que se cuida, que se preocupa por los más desprotegidos. Esto no se enseña en las facultades de económicas, se enseña otra cosa, ¿no? lo que, lo que importa es que haya mucha riqueza da igual cómo se reparta y da igual quienes salgan perjudicados de ese, de ese caos económico. Eh, le preguntan a Roberto Uriarte en Madrid, por ejemplo, cómo funciona la renta de garantía de ingresos para poder luego articular un ingreso mínimo allí en, en el conjunto del Estado. ¿Y okay, entiende las reticencias y las resistencias que hay a un ingreso mínimo? Bueno, eh, esto, esto también es un, tema, es un tema complicado. Es decir, eh, hay mucha gente, no solo un ingreso mínimo, sino una renta básica universal, el hecho de que todo el mundo tuviera alguna, algún, un tipo de renta que fuera financiada por un impuesto progresivo importante es algo que no solo defienden digamos eh, gente tradicionalmente del mundo de la izquierda sino que hay economistas eh, liberales que también defienden este tipo de, de planteamientos eh, desde otras perspectivas distintas eh, hay gente en todos los sitios que entiende y que no entiende que tenga que que tenga que ayudarse es decir hay, hay gente que cree que quien no sale adelante es porque no se lo ha trabajado suficiente o porque no se lo merece. Y esto es simplemente es algo cruel y es algo además ajeno, porque la mayoría de la gente que defiende este tipo de, de políticas crueles es gente que en general se define como, como cristiana y esto es a mí me parece especialmente triste que alguien que, que dice tener una religión luego practica cosas que no van en absoluto con, con las cosas que, que predica esa religión. no Pero sí es cierto que hay gente que, que no lo entiende, que no entiende las las rentas de las rentas digamos los, las rentas de o los eh, digamos este, este tipo de, de rentas de protección de la, de la gente que tiene menos ingresos o que no tiene una otra otra otra vía de ingresos como las que pueden ser, eh, existir en la comunidad de alto en la comunidad de navarra o en otras comunidades en castilla la mancha en otras comunidades con menor entidad pero principalmente con mayor entidad en, en navarra y, en, eh, y en la comunidad de la Autónoma vasca, ...y que existen en, en la mayoría de los países y en algunos países además son, son muy elevadas en algunos países del norte de Europa... ...eso es algo imprescindible, hay gente que no lo entiende, quiero decir que, que hay posturas muy muy ultra ultraliberales, muy ortodoxas... Eh, ...que son partidarias de, de no hacer nada de nada de gasto social, eh, son, son teorías realmente absurdas porque en todos los países en los que no hay gasto social, es decir, todos los países del mundo generan desigualdad y si no hay ayudas para la desigualdad, el dinero que no se gasta en ayudas sociales se gasta en pagar, por ejemplo, como en Estados Unidos, pues prácticamente cerca de dos millones de personas en la cárcel, mantener a dos millones de personas y una plaza en la cárcel cuesta más cara que un hotel. Eh, que, que una plaza en un hotel eh, bueno, pues al final o, o se paga, en, o, sea, o, sea, o hay ayudas sociales o se crea un sistema, digamos que sea un poco inclusivo y que no deje a nadie fuera, o si no, las otras dos alternativas una es la de hacer ayuda, la de pagar ayudas sociales, la otra es la de pagar el barrio, el policía en cárcel en represión y en, y en formas de, de hacer que quienes no pueden disfrutar de la colectiva quienes se quedan fuera, digamos, al margen, al margen de la sociedad pues, eh, digamos, para, eh, para controlar a esos sectores, pues hay que hacer inversiones brutales. No existe, no existe el costo cero del que nos venden los neoliberales en aquellos países eh, donde no hay ayudas sociales y donde impera el saberse quien pueda, el Estado tiene que gastar auténticas validades en otro tipo de, de cosas que no son ayudas sociales, como pueden ser eh, cantidades inmensas de, de dinero que tienen que ir para, para las fuerzas de seguridad, para el sistema judicial, para el sistema carcelario, y eso es, eso es, esa es la realidad, esa es la realidad que no nos explican, pero, pero es, es lo que hay, ¿no? Y entiende, por ejemplo, que, bueno, eh, algunas de las posturas, eh, desde el otro día un representante empresarial que decía, por ejemplo, que es que un ingreso de esas características puede llegar a desincentivar, por ejemplo, al, a la gente a la, a la hora de buscar trabajo. Un ingreso de esas características, digamos, lo que hace es el que haya una renta mínima, lo que hace es eliminar el tipo de salarios de esclavitud, es decir, lo que hace es desincentivar el que haya gente que trabaje como sucede hoy en día, que trabaje jornadas completas de 40 horas a la semana, de 8 horas diarias, por sueldos de, de menos de 1.000 euros, de 800 o de 900 euros. Esto es, es, es, a esto sí que lo desincentiva, pero es que esto lo que lo desincentiva, lo que lo debería de, de incentivar es el Estado, es la ley, es la civilización, es la cultura. Vamos, los principios básicos en los que se asienta cualquier sociedad democrática impiden que las personas eh, trabajen por, por salarios que, que no están permitidos por la Constitución y que no debería de ser. Es decir, no, hay, no debería ver haber ninguna persona que trabajara jornada continua... ...por un dinero con el cual no puede pagarse un alquiler... ...y llegar a fin de mes, esto es simplemente plantear... ...este tipo de sociedades o esta forma de entender el mundo... ...a mí es que se me hace tan, tan estrambótica, tan, tan incomprensible... ...que bueno, hay hay empresarios que dicen eso... ...lo que pasa es que empresarios como en todos los como en cualquier actividad... ...como cuando se dice de los políticos, o se dice de los religiosos... O ...se dice de quien sea, empresarios hay de siete clases y siempre hablan por los empresarios, precisamente aquellos empresarios en general, que son los representantes o los, eh, los altos jerifaces de las máximas organizaciones empresariales, que en realidad no son empresarios de verdad, muchos de ellos. Son personas que nunca han pedido una hipoteca, nunca han pedido un préstamo, nunca han tenido que arriesgar, sino que la mayoría de ellos, de los, de los grandes dirigentes de la COI y de las confederaciones empresariales, suelen ser personas o viene de dan negocios o bien han hecho negocios muchas de las veces eh, digamos en el entorno del propio Estado de lo que ellos mismos critican eh, luego esas mismas empresas son empresas eh, que básicamente no viven en el mercado libre, no viven de la competencia ni las han creado ellos, sino que son empresas parasitarias del Estado es lo que, lo que se llama el crony capitalismo el capitalismo digamos clientelar que es un, un capitalismo que vive del Estado como vimos en la crisis anterior cuando eh, todo el dinero de las ayudas públicas de la crisis se fue fue para pagar, digamos, a, los, a, la, a la banca, para pagar a los bancos, para pagar a las autopistas y para pagar, el, o para condonar, para perdonar, digamos las deudas con respecto al estado del oligopolio eléctrico, es decir, eso es ese tipo de, de empresas, son los que suelen opinar como, como representantes de los empresarios, no son esos empresarios que conocemos tú y yo, Coldo no son, eh, qué sé yo, no son mis hermanos, no son la gente del entorno mío que tienen sus empresas y que tienen que pelear día a día, esa gente no cree en una economía cruel y en una economía que deja atrás a los demás no, es decir, la idea de que los empresarios piensan hay determinados líderes empresariales que piensan ese tipo de cosas pero y son quienes tienen mayor altavoz mediático pero no es la mayoría de los de los empresarios la inmensa mayoría de los empresarios están en la misma en la misma situación que una que una persona digamos son son clase media o son personas que llegan con sus dificultades y que han tenido que luchar mucho en la vida y no tienen no tienen esas, ese tipo de ideas de, de que no haya que ayudar y que a quien no consiga un trabajo haya que dejarlo tirado y que... Y que... ...que no tenga ningún tipo de protección... No, no, ...no creo, yo al menos la gente que conozco a mi alrededor... ...y conozco a muchos empresarios... ...y tengo muchos amigos empresarios y familiares... ...y no, no piensan con esa crueldad de los de los líderes... ...digamos, de las grandes organizaciones empresariales. Bueno, si miramos a nuestro entorno... ...lógicamente vemos que un tejido empresarial... ...pues está formado por un 95% por empresas... ...pequeñas y medianas, ¿no?... ...por pequeñas empresas... ...y muchas de ellos son trabajadores autónomos, por cierto... ...que en este caso... Eh, ...en algunos momentos de toda esta crisis... ...se han sentido olvidados... Eh la verdad es que las dificultades en esta crisis pues las está pagando precisamente colectivos de pequeña empresa, de pequeño comercio, por ejemplo, de tiendas, hostelería, etcétera, que están en el camino. ¿Se va a poder rescatar a toda esta gente con todas las dificultades que ha habido? Eso es lo que te decía, ¿no? que, que muchas veces tendemos a, a meter bajo el epígrafe de, de empresarios digamos, a gente que, que no, no pertenece digamos, a, la, a, la, a, a lo que representan las grandes confederaciones de empresarios, sino que son personas que tienen que trabajar día a día y que tienen que, que tienen que esforzarse digamos, para... Eh, ...para salir adelante, ¿no? Y los autónomos, pues al fin y al cabo, sí que emprenden... ...pero un, un trabajador es un, un trabajador autónomo es un trabajador... ...de hecho, la mayoría de, la, de, la, de los trabajadores a lo largo de la historia... ...han sido autónomos, es decir, hasta que se crea... ...y la revolución industrial, todos los trabajadores eran los campesinos... O, ...todos trabajaban por su cuenta, no Había, no trabajaban para un empresario en concreto... ...esto es algo relativamente moderno en la historia de la humanidad, ¿no? Eh, ¿Que va a haber apoyos para ellos? Hombre, desde luego se puede decir que hay que hay pocas ayudas o que hay que hay menos ayudas de las que se desearía pero simplemente comparemos con la anterior crisis en la anterior crisis las únicas ayudas que hubo fueron las que te he contado fueron las ayudas para los bancos las ayudas para las, autovías, para las autopistas perdón y las ayudas para el oligopolio eléctrico fueron los únicos ayudados y para la gente para la gente normal para esos autónomos para esos pequeños empresarios para esos comerciantes para esas eh, pequeñas empresas familiares ¿Qué es lo que hubo en la anterior crisis? Pues lo que hubo, pues fue lo que, lo que vimos, pues recortes... Eh recortes generalizados, lo único que hubo es precarización, lo único que hubo es desahucios, lo, hubo, lo único que, que hubo fue las preferentes que, me, que metió la, la banca, lo único que hubo es cláusulas abusivas, es decir, eso es lo que hubo en la, en la anterior. Entonces, bueno, eh, en esta crisis, al menos, y no es un caso solo nuestro, sino que en general a nivel internacional eh, hay otra reacción, hay otra eh, hay otro, digamos, otro, otra inspiración y hay una una conciencia de que incluso ya los, los más salvajes del neoliberalismo admiten que no puede ser tan exagerado el salve si quien pueda y, y, y está habiendo ayudas para digamos para el, para el resto de las personas para, para todos los colectivos para, los, para el pequeño comercio para la pequeña empresa y ayudas del gobierno de España, hay ayudas del gobierno vasco, hay ayudas, digamos, eh, por parte de las administraciones locales. Es decir, hay eh, realmente por una vez hay un mínimo de conciencia de que de que no se puede dejar a nadie atrás y de que esto no puede ser como han sido todas las crisis anteriores simplemente una excusa para concentrar para concentrar riqueza en pocas manos. Eh, hablando de, de otras cuestiones, nos hemos centrado mucho en la economía, que es lo que ahora puede preocupar mucho a la gente, ¿no? La sanidad por un lado, la recuperación por otro. Pero hay un ámbito que es el político. Eh, ¿Cree que los políticos están a la altura de las circunstancias? ¿Que estamos viendo ejemplos ahora mismo de discusiones parlamentarias, etcétera, que están a la altura de las circunstancias? No lo sé, yo no, no soy quien para, para opinar de esto, ¿no? Pedirle a una persona que hable bien o mal de todo su de todo su gremio, suponiendo que se pudiera hablar de los políticos como una especie de gente distinta de la realidad, ¿no? Yo toda mi vida la he dedicado a la universidad, soy soy profesor, he sido profesor durante 30 años y justo pues unos años antes de jubilarme pues he decidido dedicar una legislatura a la política, ¿no? Y yo intento hacerlo lo mejor posible y conozco muchos compañeros y mucha gente que es gente honrada y honesta. Como, hay en, en, como es la mayoría de las personas en todas las profesiones y que intentan hacerlo bien. Sí creo que en algunos entornos, eh, digamos, está habiendo eh, unos comportamientos políticos que no son no son los ejemplares que debían de ser. No eh, creo que en otros sí. Por ejemplo, y, y ha sido muy ha sido muy comentado el caso de Portugal, no, donde, donde la oposición portuguesa actuado con una, con una serenidad, con un sentido de la solidaridad y con una respetabilidad absoluta, ¿no? Eh, por desgracia, no sucede mucho y, y concretamente aquí donde estoy ahora mismo en Madrid, pues bueno, pues el clima es el clima que es, por desgracia, y, y bueno, pues yo he cuando era joven estuve tuve que estar un tiempo en Madrid haciendo un máster en la época de, del alcalde Tierno Galván y, y era otro Madrid distinto que, que este Madrid que hay hoy en día ¿no? por, por desgracia bueno, es pues hay un a... clima político en fin, bastante, bastante poco amable ¿no? Bueno, eso de alentar las caceroladas en el barrio de Salamanca es un poco singular, ¿no? también Bueno, digamos que, que eso ha sido la nota la nota un poco cómica no si la situación no fuera triste sería un poco un poco cómico ver a ese tipo de, de personajes que siempre se oponen a las manifestaciones y siempre se oponen a y ese tipo de personas que además alientan y que son los que dicen que todos los políticos son iguales y que siguen todavía digamos con aquellos discursos del franquismo eh, de crítica de la política porque en el fondo el que dice que todos los políticos son iguales lo que está queriendo decir es que dejemos la política a quienes la deben hacer no a los señoritos este, y esto es lo que lo que es su mentalidad no eh, bueno, me parece bastante patético lo que ha habido eh, creo sinceramente que, que como siempre creo en que en el uso proporcional y en el uso mínimo de la fuerza pero creo que, que bueno, pues que, que es correcto que la policía pues a las personas que, que están digamos, eh, alentando el, el incumplimiento de la ley y poniendo en riesgo a los demás, pues los identifique y proceda a imponer la, la multa que corresponde y y bueno, sin más, creo que, que es un, un espectáculo eh, lamentable, no solo está sucediendo en Madrid o en otras en otras ciudades españolas, está sucediendo en todo el mundo, está sucediendo de forma incluso más dura en, en, en Alemania, en Estados Unidos, en, en Brasil, los seguidores de de Bolsonaro en Brasil o los seguidores de Trump en, en Estados Unidos pues alientan ese tipo de ese tipo de actitudes en contra de la comunidad, en contra de lo público, en contra del interés general, y ese tipo de actitudes egoístas de me salgo yo y los demás me da igual lo que, lo que suceda con ellos, ¿no? Bueno, un espectáculo bastante, bastante triste, pero bueno, la realidad es que en la sociedad hay, hay todo tipo de personas y hay personas que actúan así. De todas formas, ya que lo he mencionado, es que precisamente en lugares como Alemania la preocupación está en que la propia ultraderecha está aprovechando esta situación también, incluso allí en Alemania, está aprovechándola pues para dejarse ver y para extender su, su capacidad y su poder. ¿Teme que aquí la derecha haga lo mismo? ¿Está haciendo lo mismo la ultraderecha? Sí, la ultraderecha está lleva bastantes años organizada a nivel internacional, eh, es decir... Eh, bueno, pues eh, financiada por Steve Bannon y, y digamos coordinadas, están escribiendo continuamente libros, manuales de, de cómo utilizar las redes sociales y de cómo generar y cómo aprovechar el discurso del odio, ¿no? Por desgracia. El ser humano no solo actúa por, por buenos sentimientos, no solo actúa por la idea de compasión, por la idea de solidaridad, por la idea de ayuda, por la idea de cuidado. También, también tenemos malos sentimientos y también somos, de, en cierta medida, personas vengativas, personas que actuamos con las vísceras, con la irracionalidad. Y entonces, bueno, pues hay toda, un, toda una serie de manuales toda una serie de, de libros que se están publicando, toda una serie de organizaciones internacionales, de estructura internacional, bien financiada, y, y bueno, que, es, que está dirigida un poquito por la alt-right, por la, por la derecha alternativa americana, y, y de alguna forma se está escondiendo a nivel mundial, y está llegando a todos los sitios, y es el, el discurso, digamos, de, de utilizar los sentimientos más primarios, más elementales y más, más negativos que todas las personas tenemos en cierta medida, explotarlos y utilizarlos políticamente. Esto, bueno, pues por desgracia está sucediendo. Está sucediendo, en Alemania eh, sucede, pero sucede ya prácticamente en todos los países, ¿no? De alguna forma ya no quedan, no quedan islas o quedan solo pequeñas islas, digamos, al ataque de o, o, o a, que quedan salvaguardadas, digamos, de, de este movimiento internacional que, que se basa en hacer política explotando los, los eh, explotando básicamente el odio, el, la venganza, esto, explotando, digamos, el pensamiento visceral y el pensamiento negativo de, de las personas. Robert Uriarte, director, eh, director, digo, diputado de Unidas Podemos, le agradecemos el que haya estado esta mañana con nosotros. Que tenga una buena jornada. Es que ricas el que eldo, uno de vale, Roberto, va a ser gusto,